Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Eh, me encuentro aquí con una psicóloga de Sevilla, Laura Núñez, eh, que conocí a través del blog y mmm, le pedí hacerle una entrevista y ella me dijo que sí, inmediatamente, fue muy amable y hemos venido José Luis, el técnico del blog y yo a Sevilla a hacerle la entrevista y aparte ya veremos un poquito la ciudad en este fin de semana. Bueno, estamos en el parque de María Luisa, de aquí de Sevilla, en la plaza de España. Eh, si ustedes oyen eh, ruidos, pues son, bueno, son pillar de pájaros, algún, algún eco de los autobuses que pasan fuera de, la, fuera de aquí del jardín de María Luisa... Bueno, son cosas de grabar en exteriores, como siempre se dice en la televisión, siempre se dice, bueno, estos son los, los inconvenientes que tiene grabar en directo y en exterior. Pues nosotros también tenemos ventajas, pero también tenemos algún inconveniente. Bueno, yo estoy muy contento de, de, que, de que Laura haya accedido a grabar este vídeo, porque mm, eh, yo tengo una vocación universal, muy abierta y muy universal, y por tanto... Eh, me gusta que el blog pueda tener también ese carácter universal de hablar con todo el mundo, de ver todas las opiniones, de, de que tenga esa, esa variedad eh, de, de personas que, aunque nos dediquemos a una misma profesión, pues tenemos cada uno nuestra idiosincrasia, nuestro currículum, nuestra formación y nuestra forma de ser. Y por tanto, todo eso también se refleja cuando hacemos un vídeo. Bien, pues una vez hecha esta introducción, eh, pues lo primero, eh, como ya les he dicho de quienes voy a hacer una entrevista a Laura, pues Laura, quisiera, quisiera preguntarte en primer lugar, que te hagas tú una presentación un poquito de tu vida, de lo que tú crees que en un principio, que la gente se haga una idea de con quién estoy hablando. Bueno, eh, me llamo Laura, como tú muy bien has dicho, eh, llevo en Sevilla. 30 años ya viviendo, soy de Cádiz, ah. como hablábamos antes, me encanta Sevilla, me gusta mucho, pero es mucho de menos el mar, creo que le vamos a hacer. Y me vine a Sevilla precisamente para estudiar psicología. Con 18 años me vine para acá, eh, desde pequeña me gustó la psicología, y en cuanto pude ya le dije a mis padres, allí en Jerez donde yo vivía no había psicología, entonces cuando llegué a los 18 años me vine para acá con una amiga. Y ya me quedé y hice mi vida, mi trabajo, mi profesión, mi típico. Uh -huh. Muy bien. ¿Y no ha habido en tu familia nadie que se haya dedicado a esta profesión? ¿Fue una vocación así que no tenía ningún arraigo en la familia ni nada de eso? Qué va, qué va. Mi padre era juez. Digo era porque ya se jubiló. Uh -huh. Mi madre era pintora pintora de cuadros. Caramba, qué producciones sí, tan, sí, no... tan... opuestas, ¿no? Desde luego, la verdad es que sí. Era una familia muy opuesta. Mira, una anécdota, una anécdota. Mi padre era un hombre muy serio y mi madre le decía es que tenías que haber sido juez. Era, me pegaba ahí todo. Casi, casi, casi le pues, pegaba. Pues en este caso parecido, parecido. Era serio y... Y eso, y la psicología no, no, no la hubo en mi familia. Lo que pasa es que en mi familia lo que sí tuvo que fue bastante problemática. Entonces yo me empecé a interesar por la psicología para entender un poquito los follones que se notaban en mi familia. Y de ahí esa vocación no a entender qué pasa, qué es lo que está ocurriendo aquí. Así que... sí, ese fue un poco el núcleo de la historia. ¿Te ha gustado una vez que metiste en la psicología? ¿Te, te gustó? ¿Te apasionó? Lo cierto que a mí la psicología me apasiona. Me apasionan las personas, me apasiona a las personas entender qué es lo que le ocurre, de dónde le vienen los problemas. Es un poco como una actividad de detective, ¿no? De entender qué es lo que está pasando y, y, por supuesto, intentar ayudar, ¿no? Pero hay otra cosa que también me apasiona mucho, que es la biología y la naturaleza. Uh -huh y hay veces que he dudado, por qué no me hice yo bióloga? por qué me hice psicóloga? pero al final lo he complementado todo y me dedico a la psicología y a la naturaleza, a la biología con lo sí, cual pues, pues estoy muy contenta, muy contenta sí, sí, Pues oye, es muy bonito porque veo que ha sido, ha sido una elección por vocación sí. que es lo que yo digo siempre, que, no, que eh, hay que ver la diferencia que hay entre trabajar en algo por vocación o trabajar porque tienes que ganar un dinero y no tienes más remedio que trabajar en algo. Pero la diferencia es abismar. Sí. Y luego me gusta mucho eso que has dicho, ¿no? De que es un trabajo. Somos los detectives de la mente. Sí, para mí, sí, yo creo, es un poco. <ríe> Somos como estamos ahí indagando hasta llegar a, a, lo máximo, a los rincones más recónditos de la mente humana y poder unir todos esos eslabones y y hacer un conjunto que tenga sentido, que tenga una, que tenga una interrelación, etcétera, ¿no? Uh -huh. La verdad es que el trabajo ese es precioso, es sí, precioso es mucho, ¿no? Es mucho, mucho, mucho difícil, pero muy difícil. Sí, es cierto, claro. Bien, bien, me gustaría que eh, eh, hablaras un poco, eh, por ejemplo, pues eh, has dicho que has, has, estás en este trabajo, en esta profesión por vocación, Ajá. pero eh, ¿cómo fue...? los estudios de psicología cuando estaba aquí Vamos en a Sevilla. Yo empecé la carrera y tuve la buenísima suerte de que en primero de carrera me tocó un profesor, Sánchez Barranco, Antonio Sánchez Barranco, que daba psicología general, pero era totalmente psicoanalista y además un hombre muy divertido. Era, estaba todo el día contando chistes, chistes verdes, chistes bordes, chistes... <risa> en fin, divertidísimo. <risa> Y todo en relación al psicoanálisis. Entonces, yo, claro, la juventud, todos allí éramos súper jóvenes y no, no se nos hacía tan entretenido, tan divertido aquel hombre, y tan apasionante y profundo a la vez el tema, ¿no? Que ya por ahí desperté y dijo, uy, esto, esto es lo que yo estaba buscando de verdad. Entonces, gracias a este señor empecé yo a conocer el psicoanálisis. Y ya fui buscándolo durante toda la carrera. Tanto dentro que había muy poco, porque eh, psicología, psicoanálisis en Sevilla es muy poquito en la, en la universidad. Se trata muy poco, es más colectivista, cognitivista, conductista, pero psicoanálisis está como mal visto. Pero yo lo buscaba, lo buscaba tanto dentro como buscaba cursos de formación fuera, que hay mmm, poco, pero hay un instituto de psicoterapia dinámica que hace muchos cursos y bueno por ahí ya, ya fui adentrándome. Y ya en cuarto y quinto, pues si se ven alguna asignatura de ese parálisis, que me apasionaban. Era, sacaba unos sobresalientes tremendos ahí, el otro no, pero ahí sí. Y ahí, bueno, pues lo tuve, claro, lo tuve una, claro. Oye, una vez más, Laura, se confirma aquello que dice tanta gente, que cuando estás con un profesor bueno, esos que viven aquello que hacen, eso crea un impacto en la gente. Sí, sí, sí, sí. Yo diría, yo diría que eso no ocurre solo en la, en la profesión de la enseñanza, ocurre en la vida. Cuando das con alguien que lo que está haciendo lo vive, lo siente, lo, lo, lo es que se nota el vuelo, aunque sea un señor que está vendiendo fruta en un, en un puesto en la calle o en una frutería o alguien que tiene un pequeño comercio. Eso es fundamental en la vida, ¿no? Como, yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo un profesor de historia que la primera clase que nos dio, fíjate lo que se atrevió a decir ¿no? Dice, yo no soy profesor de historia. Dice, pero por una serie de circunstancias que no aclaro bien, estoy aquí dando historia. Dice, pero. Dice, yo voy a ir delante de vosotros aprendiendo historia. Pues es el mejor profesor que yo tuve en todo el vacío. Era una forma de dar la historia, no era aquello de las batallitas, como se daba la historia, pasamos de una batallita. A... Señora, era un hombre que, que sabía desentrañar la historia. Y a mí me apasionaba aquello Es un caso parecido al que tú has dicho. Bueno, vol volvemos a tu, a tu profesión. Entonces... Eh, bueno, tuviste la suerte de encontrar a este profesor, ¿no? Y luego, ¿cómo fueron los estudios? ¿Fueron bien? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué asignaturas te gustaban? Pues psicoanálisis me apasionaba y, y psicología humanista, <coughs> pero luego todo lo que fuera conductismo o, o otro tipo de. Estadística, yo venía de ciencia y tuve suerte y se me dio oh. muy bien. Pero las asignaturas así aburridas o de mucha palabrería, pero nada, eso no lo podía soportar y de hecho suspendía y todo, pero por pura pereza y aburrimiento. Es sido un poquito rebelde con esos temas. Pero bueno, al final <risa> te para adelante, ahora psicoanálisis en un ataque. Y, y sigo y sigo, que ¿eh? es una cosa que, que está ahí. ¿Y luego, luego ya terminaste y cómo te fue? Terminé pasó? y empecé a trabajar en seguros, o sea, en que seguro. me fue horriblemente mal. Vamos, yo sufría mucho porque era una profesión que odiaba, pero necesitaba dinero. A la vez estaba de voluntaria en el teléfono de la esperanza, iba teniendo algún paciente, haciendo muchos cursos, mi propia psicoterapia personal, que la empecé muy pronto, pero me dedicaba a trabajar en seguros. Y todos los días lloraba, vamos, con amargar con los plantones de la gente, y el no, y el no quiero, y el no me interesa. Pero bueno, me sirvió para ganarme la vida y para estabilarme y hacerme una persona fuerte, porque era un trabajo muy duro. Y ya después di clases particulares también, a la vez que iba teniendo mis pacientes, iba estudiando, iba formándome cada vez más, hasta que por fin pude empezar a, a vivir de ello. Mm. O sea, que fue difícil, por lo, pues fue difícil de fue iniciar, difícil, ¿no? Fue difícil, sí, porque claro, al principio no tienes, no tienes trabajo de psicóloga no había y, y pacientes tampoco, con lo cual pues había que vivir y, y, eso, y eso fue lo que encontré. Y ahora, pues claro, soy feliz porque tengo el trabajo auto hecho por mí misma, ¿no? Que son mis pacientes, mi, mi tema de senderismo y, y, bueno, no dependo, no dependo de Has hablado de una cosa que creo que es importante y a mucha gente que puede ser que estudiante de psicología o que le, inter, o que le interese el psicoanálisis, uh -huh. me refiero profesionalmente, pero también eh, como que quieran hacer una psicoterapia psicoanalítica. Has hablado de que empezaste pronto a hacer tu psicoanálisis personal. Sí. sí. Eh, quizás sea importante que le digas a, a la gente eh, la importancia que puede tener en la, en un, la vida de una persona un psicoanálisis personal, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue en tu caso? Para mí el psicoanálisis personal, la psicoterapia personal, me cambió la vida, sinceramente. Fue muy buena para enseñarme a trabajar, pero también fue muy buena para enseñarme a ser mejor persona, a ser yo, a ser realmente una persona más cuerda y, y, y a conocerme mejor. Entonces para Qué mí fue algo es eso, esencial, ¿no? esencial, esencial. importante esencial. lo que estás diciendo. ¿no? Bueno, yo, yo creo cambió que la es, vida. Yo creo que es importante que este mensaje le llegue a la gente. ¿no? Es Ajá. decir, que, eh, que una terapia no es lo que parece. Sobre todo es una terapia de, de inspiración psicoanalítica, una psicoterapia psicoanalítica. que Es una, una, experiencia, eh, una experiencia que cambia la vida mm -hmm. y de verdad. Mm -hmm. que Si uno encuentra un buen terapeuta, porque también hay que decirlo, no todos los terapeutas son iguales, mm -hmm. pero si encuentras un buen terapeuta, cambia la vida. Sí, cierto. Yo encontré una buena terapeuta y aparte siempre he sido una persona con mucha inquietud de mejorar, de... Eso, de conocerme, de avanzar, en eso muy inquieta, con lo cual entre ella y yo pusimos de nuestra parte para... Realmente para mí ha sido muy importante, muy importante. También es una experiencia eh, que tiene dificultades, ¿no? Bueno, yo es que iba feliz a mi terapia, de hecho la dejé ya porque ya estaba bien, y, pero vamos, para mí era como el que va a hacer gimnasio el que va... A algo bueno para uno mismo, a, a limpiar, a, a aclarar conflictos. Yo era feliz, para mí no había dificultades, para mí. Sí, sé sí, que hay sí, para sí. muchas personas hay resistencias, hay yo no quiero tratar, esto me duele, esto y lo entiendo, pero no, no tuve ese problema. Sí, sí. Vamos, que yo por mí. O sea, que has tenido, por lo que veo, has tenido muchísima suerte, ¿eh? no muchísima suerte quiero decir. Has elegido la profesión que te gusta. ¿Ajá. Eh, has hecho una terapia que ha sido para ti un gozo sí. ¿Un gozo? Sí Y ahora estás pudiendo de dedicar a esto eh, también con, con gran gozo, ¿no? Sí. Sí sí, sí, sí, sí, me considero, pero no lo llamo suerte, sino que he luchado mucho por ello Y antes sufría mucho Y he llegado a un punto donde ahora sí soy una persona feliz, pero después de mucho esfuerzo Entonces... esto, esto es otra cosa que debemos decirle a la gente, ¿no? Eh, a la gente, ¿no? A la gente de la psicología y a la gente general. Hay que luchar por lo que uno quiere. Hay que luchar, no, no, no, no nos lo van a dar regalado, no va a estar ahí a la, a la puerta esperándonos aquello que hemos deseado y que queremos de verdad eh, eh, eh, íntimamente y que nos sale del corazón, no. Pero hay que luchar, hay que luchar. Pero merece la pena, merece la pena realizar aquello en lo cual podemos poner nuestra pasión. La pasión. La, palabra, la pasión ¿Qué piensas tú de poner la, poner la pasión? Yo te veo con mucha pasión. Sí, ¿verdad? Yo te veo con mucha pasión en lo que estás hablando. Sí, sí, sí, lo cierto. Sí que poner, ahí, tanto... poner ahí la vida, los sentimientos, la experiencia... Soy muy responsable. Con mis pacientes disfruto mucho de, del trabajo, de mi trabajo. Disfruto mucho de que ellos se sientan mejor, de que vayan avanzando. Me encanta. Yo cada vez que salgo de terapia, aunque salga con dolor de cabeza o dolor de lo que sea, sí. digo, qué bonito es esto. Lo digo así, ¿eh? Incluso aunque vaya mal, o incluso aunque el paciente me no vuelva y tantas cosas que pasan, ¿no? Sí. O se meta contigo, pero aún así, realmente a mí me apasiona. Y bueno, soy una persona, yo se lo digo a mi marido, me pase lo que me pase, soy feliz. Pues, Porque es verdad, hago lo que, lo que me gusta. Aunque, sea, aunque no lo hayamos dicho antes, tienes hijos. Tengo dos hijos pequeños, marido y perro. Marido y perro. Sí. Y además has dicho una cosa antes, a lo mejor es interesante, Clara, la que también haces actividades de montaña. De... Sí, tengo una empresa de turismo activo, de senderismo. Entonces, la mayoría de los fines de semana me voy al campo. Otra cosa que me encanta, el montañismo. De He hecho, este... ahora a final de julio vamos a ir al Mulacén, y yo llevo varios días que me está doliendo el cuerpo, no sé si un resfriado, no sé qué me pasa. Pero yo pienso, ¿verdad tú? Cuando te vayas a la montaña, se te va a quitar todo. Oye, se me quita todo. Laura, me convierto en una, eh, una, vamos. tu marido que no se ofenda. Pero casi escuchándote, teníamos que haber sido pareja, tú y yo, aunque ¿Mantar? yo soy mayor que tú, porque claro, a mí también ¿eh? me encanta la psicología Ajá. y además me encanta la montaña, pues eh, caramba. Oye, pues, a, ver si me fíjate, puedo, fíjate. a ver si me puedo quitar unos años y, y bueno, y yo qué sé, a ver qué pasa. O me pongo yo unos cuantos y ahora. No, no, mejor me los quito yo, mejor me los quito yo. Ay, madre mía. <risa> bueno, pues, pues bueno. así no, mi marido y yo nos conocimos en la montaña en ¿no? sí. una de estas rutas ah, o sea muy, que... bien, muy bien, fenomenal bueno, vamos a ver ¿Y, así se te ocurre alguna algún tipo de, de situación, anécdota eh, situación, sea en un sentido positivo, en un sentido negativo eh, eh, con algún paciente siempre hay alguna situación que ha... Con algún paciente que ha tenido, yo no digo que sea especialmente importante, pero ha sido así como fuera de lo normal, por así decirlo, ¿no? Quizá no sé si te recuerdas algo, o no, o no recuerdas nada. Pues así. vamos a ver qué piense, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Mira, mientras piensa, sí, vale. yo te voy a decir una. Dime tú, sí, pues, a ver si se me van viniendo <ríe> cosas. Yo te voy a en la decir una. Yo tuve una paciente, mira, era y es, ajá. porque todavía es muy joven. Uh -huh. Era espectacularmente guapa, sí. pero vamos, era un cuerpazo de mujer, así de claro. Y era una estructura histérica, pero... Uh. Y vamos, ajá, me ajá, provocaba, claro. pero como no te puedes ni imaginar. Qué difícil, ¿no? Ni imaginar, ¿eh? Ajá. Ni imaginar. Algo, menos mal que yo fui muy firme, ajá. pero... Te digo una cosa, mucha gente no habría resistido esa provocación. Era una provocación, además, mmm, corporalmente era brutal. No podía ser más. No podía ser más. No puedo decir un detalle, porque, un, detalle, un detalle que es muy importante porque ese detalle mmm, podría descubrir un curso, no con la persona a la que me refiero, pero es un detalle crucial que pasaba en la sesión. Pero no lo puedo decir en detalle. La gente que imagina, cosas. Bueno, pues este es un caso que a mí me ocurría. Y era Era verdaderamente difícil, difícil, difícil. Difícil la gente. Era muy difícil. Bueno. Vale. Pues yo no, no se me ocurre ninguna anécdota en especial. Sí te podría decir que. Sí, algunas otras. Que casas... los hombres vienen a terapia. Que, no sé. Quizás. A ti no te parezca significativo, pero a mí sí, ¿no? Que los hombres se atreven a venir y tengo más proporción de hombres que de mujeres. Y vienen y se, se abren y hablan, hablan de sus problemas. y Tiene mérito. Por un poco el, la personalidad del hombre, de costarle más trabajo hablar de sus sentimientos o, o parecerle más humillante. o más Pues yo creo que tiene mérito que ellos vengan y, y luchen por solucionar sus cosas y luchen por sus hijos y por la pareja y... en fin, eso es lo más anecdótico y bonito que podría decir que ahora mismo que muy bien, muy bien. ahí están ellos muy bien. Eh... Eh, creo que puede ser importante también para la, para la gente que está viendo el blog que ve el blog uh -huh. y eh, son estudiantes o han acabado la carrera de fotografías o de psiquiatría, eh, y o bien gente que, que ha pensado o piensa o puede pensar en hacer una terapia. Eh, quizá, a ver, ¿cómo diría yo? ¿Pudieras hablarse un poco eh, desde que el paciente llega la primera vez por la puerta hasta que pasa un tiempo? Si tú ves ahí... fases diferentes, esa primera fase cuando todavía el paciente no conozca a nadie, hay pacientes que... ¿Qué ocurre ahí? ¿Que, que les cuesta trabajo? que uh -huh. ¿Hablar? ¿O, o quizás, hablar de sí mismo? Bueno, hay distintos tipos de pacientes. Sí. En general, yo me encuentro... La mayoría de ellos suelen hablar. Sí, sí. Lo que pasa es que yo intento preguntar mucho. Preguntar, preguntar, preguntar... Hasta la saciedad, ¿no? Y, sí. y veo que suelen hablar. Lo, sí. lo cierto es que a, a medida que van pasando los días, sí hay días en los cuales ni, están totalmente superficiales, o sea que no asocian con nada, no quieren recordar nada. Eso sí lo veo, ¿no? de Esos días que yo siento que el, aquí, esto ha sido una terapia o ha sido una charla, pero luego a lo mejor en la semana siguiente vienen Encargado de, ¿no? de profundizar o de asociar o de entenderse a sí mismo, sí no, yo, yo te lo decía, yo te lo decía porque hay gente que yo sí. creo que a veces no no va a una terapia porque piensa, bueno, y eso cómo será, Ajá. y qué habrá que hacer, y de qué voy a hablar yo, Ajá. etcétera. Eh, eh, yo creo que ahí eh, debemos dar un mensaje a la gente: sí. el terapeuta está para ayudar a los pacientes a todo eso, es decir. Cuando, eh, cuando un terapeuta, cuando un paciente tiene dificultades, por ejemplo, de hablar... Eh, yo he tenido algún paciente especialmente difícil en eso, muy difícil en eso. Recuerdo un chico joven, uh -huh. estudiante de geografía e historia, que se ponía así todo, todo, todo el rato, así. Así. Uh -huh. Pero así el rato entero. Uh -huh. eh, eh, yo recuerdo que cuando él estaba así, yo me preguntaba, ¿por qué está así? Es decir... Yo lo que hacía era interrogarme a mí por qué no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Además tenía esa postura. Y, y mi mente fue creando hipótesis de ese comportamiento, de esa actitud. Y esa, esas hipótesis que yo iba creando en mi mente en las sesiones, yo iba transmitiéndole diciéndole algo que yo creía que podía ser útil de eso que yo estaba pensando, de esas hipótesis, a él. Y poco a poco fue dando resultado, poco a poco él empezó a hablar, un poquito, eh, primero le costaba mucho, pero, pero al final lo no logramos, logramos que él pudiera eh, tener más confianza, darse cuenta lo que era aquello, y bueno, y pudimos entrar en la terapia poco a poco, pero bueno, eh, lo digo porque el terapeuta estamos para eso, para ayudar a la gente a que pueda entrar en la terapia, hacerse con la terapia, etcétera, etcétera. Para eso, para eso estamos, para eso hemos estudiado y para eso nos dedicamos a esto ¿no? bien, bueno eh, quería preguntarte también eh, aquí en Sevilla ¿cómo, cómo está el psicoanálisis para mi gusto bastante flojito Juan, la sí. verdad hay un instituto de psicoterapia dinámica que hace cursos y hacen cositas, de, de, por ejemplo psicoterapia breve, cursos de Rochard y está bien, vamos, yo ya me he hecho de los cursos de ellos. Pero luego a mí me cuesta mucho trabajo. Hay un grupo lacaniano que no me acaba de convencer porque yo no los entiendo cuando hablan, la verdad. Cuando era joven yo pensaba que yo... Uh -huh. es que no entendía, pero ahora ya me doy cuenta de que el lenguaje es demasiado... el que usan ellos... Hermético. Es demasiado hermético para mi gusto. Entonces, no, renuncio. No, pero, pero, pero, renuncio. Pero, eh, pero Laura, fíjate, creo que te lo decía un día que hablaba contigo por teléfono. Un psicoanalista al que le hicimos una entrevista, pero que Bernardo Arel, porque la quitamos porque sus hijas nos lo pidieron, Ajá. y yo lo consulté con él, y él, por agradar a sus hijas, un hombre que ya es muy mayor, en este momento tiene 90 y, 90 y bastantes años. Eh, bueno, este señor est estudió en París con Lacan, y él a mí personalmente me decía, me decía porque hemos ido... Eh, amigos Nos hemos hemos hablado muchísimas veces él me decía mira Juan es que salíamos del seminario si de la consulta de la cátedra y si todos decíamos lo mismo eh, que no, no lo entendemos dice, solamente había uno o dos que de vez en cuando decían que sí lo entendían pero los demás todos decíamos lo mismo o sea que, que es que eh, él decía es que el lenguaje de la cátedra es muy hermético es casi indescifrable, hay que estar ahí años y años y años para ver lo que ha querido decir este hombre ¿no? yo no sé si lo hacía posta o no, pero, pero caramba caramba, caramba yo siempre pienso yo siempre pienso que un escritor o alguien que se dirija al público, sea por escrito sea eh, tiene que hablar para que se lo entienda ¿no? sí, debe darse a eh, de entender y más claro. análisis que de hecho estamos para las personas ¿no? y para ayudarlas y para... Que se comprendan allá misma, pues o sea, va nuestro lenguaje complicado. Y, y Laura, vamos a ver, esto que tú decías de la situación del psicoanálisis. Y eh, yo creo, yo creo que lo que tú estás diciendo es un ejemplo que se repite en montones de lugares. Y yo creo, eh, yo creo que habría que hacer un análisis de eso. Eh, todos los que nos dedicamos a esta profesión deberíamos hacer un análisis de por qué ocurre eso. No sé. ¿Tú tienes alguna idea que hayas pensado que se te ocurre en relación a por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre esto con los psicoanálisis ¿Por qué ocurre que...? ¿Por qué ocurre esta situación actual, lo que tú has dicho de aquí en Sevilla...? De que haya poco curso, sí, pocos cursos, Y quizá que, que no esté teniendo la influencia que debería tener a nivel... Eh, no. no lo sé, porque, por ejemplo, en Madrid sí hay muchas cosas. Hay distintos institutos, cursos, talleres. Francia sabía yo que había un hospital de psicosomática que sí. por lo visto se curaba más gente a través de la psicosomática o a través del psicoanálisis que con la seguridad social de sí. Pierre Martí de Pierre y en fin sí, sí. que, que bueno, y en Estados Unidos y en ajá, América del Sur el psicoanálisis está en auge y todo el mundo si no hace bioenergética hace psicoanálisis o, sí. pero un algún taller pero a mí me cuesta mucho trabajo de hecho a ti te busqué a través de internet porque sí, no sí, encontraba sí. una persona que yo me sintiera cómoda para poder supervisar, para poder avanzar y, menos mal, con Internet? <risa> sí. Pero así es, ¿eh? Sí, claro, claro, pero fíjate, tú has, has introducido la pregunta, otra pregunta que te quería hacer. Eh, eh, la actitud que se está teniendo por parte de muchos psicólogos y muchas instituciones, Asociaciones de psicoanálisis eh, con respecto a internet no es abierta. Uh -huh. ¿Tú compartes eso? ¿Lo, lo, lo ves? Lo, lo Yo estoy muy, muy contenta con internet porque muchas veces tengo que estar en casa, y despacho en casa, no tengo oportunidad de poder ir a Madrid a estudiar, a formarme. Entonces lo que hago es meterme en internet y he encontrado verdaderas maravillas. He encontrado desde a ti hasta narraciones y escritos de personas de Sudamérica, psicoanalistas que se explican con una claridad y una una afectividad maravillosa. He encontrado entrevistas a grandes psicoanalistas y vídeos, muchas cosas que, que me están sirviendo. Una serie que se llama En Terapia, que me encanta, que es tanto sí, americana sí, como sí, argentina, sí. que me parece estupenda. Entonces yo tengo mucho que, sí. que agradecerle a Internet, mucho. Sí. Eh, vamos a ver parece ser que las resistencias que hay, o algunas de las resistencias que hay en relación a este llevar más eh, el psicoanálisis a internet, uh -huh. eh, tienen que ver con, a veces con la con el secreto profesional, uh -huh. con la identidad de los pacientes, que no se revele la identidad de los pacientes pero yo creo que, que vamos a ver, que eh, se puede hablar perfectamente de una persona en internet sin necesidad de que se revele. Yo fíjate lo que te voy a decir, mira, algunos, algunos pacientes de los que yo hablo en mi blog, creo que ni los pacientes mismos se reconocerían en lo que digo. ¿Por qué? Por una razón, porque claro, tú hablas de, un, de una parte, de algo de la, de la vida de esa persona. Es como, un, es como un trozo de película claro. de una película no pero es que además yo hago una cosa que también la hacía Freud y la hace todo el mundo que escribe un libro, por ejemplo es eh, o bien algo no decirlo o no decirlo exactamente como ha sido claro. pero sin que eso eh, eh, digamos afecte de ninguna forma a lo que es la, aquello que quieres enseñar o quieres contar o quieres expresar, manifestar a la gente ¿no? pero eh, yo creo que eh, ahora ahora te lo decía antes fuera de cámara te lo decía que ahora hay un, un, está creo que está haciéndose ahora en este momento estos días en Boston un psicoanálisis un congreso de la IPA eh, que creo que el título es psicoanálisis del siglo en el siglo XXI y, y el título ya revela un poco la inquietud que hay en relación a todo esto o sea, yo Laura creo que el, el psicoanálisis se merece estar ahí, en el mundo, en la calle, con la gente, en relación con, con los problemas cotidianos. Eh, el psicoanálisis no es ningún lenguaje. Se puede hablar del psicoanálisis con un lenguaje sencillo. A lo mejor tienes que suprimir cierta palabra, pero puedes utilizar otras que la gente entiende que sea sinónimo de esa. No hace falta utilizar lenguaje estrictamente psicoanalítico. Pero sí, el fondo, el sentido del, del psicoanálisis para hablar de cualquier problema. Eh, violencia de género, eh, de los niños, de los adolescentes, eh, etcétera, etcétera, de todo, ¿no? No sé si compartes esta idea. Totalmente, comparto tu idea, Juan, de que el psicoanálisis intenta que de una manera estilo más falda. <risa> Sí, sé no, si sí, sí. los, los dibujos animados de la Argentina sí, sí. Falda que metió sí, el psicoanálisis sí, sí, sí. en toda el, sí. la vida cotidiana, ¿no? de una sí. manera divertida, de una manera, pero muy certera, sí, sí, sí, sí. como el niño chiquitito llegaba en, en una de las viñetas, llegaba el niño de, de tres años chiquitito, que veía a los padres besándose, y decía, esa mamá es mía, y se enfadaba un montón, pues eso, el psicoanálisis que está ahí, entonces, en, cada, sí, sí, sí. en cada experiencia de la vida sí. cotidiana, y, y bueno, a mí, a mí Laura, mira, es que la verdad me, me duele mucho, me duele mucho encontrar colegas y la verdad es que encuentro más de los que yo querría, que, que a veces por razones que no es fácil, no es fácil entender, no quieren abrirse a todas las nuevas tecnologías y a utilizarlas eh, para... Yo siempre digo una cosa, siempre digo, si Freud no hubiera utilizado, no, no hubiera utilizado la imprenta, pues hoy en día no tendríamos conocimiento de su, de su pensamiento, ¿no? Menos mal que lo escribió y lo puso por escrito, y hemos podido transmitirlo de generación en generación, sus obras, bueno, pues igual tenemos que hacer con internet, pero a mí me duele, a mí me duele me duele bastante esto, me duele bastante, yo creo que hay que romper ahí todas las barreras para y hay que hacerlo seriamente y bien hecho, pero hay que hacerlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, fíjate, una persona como tú, con, con, con esa vocación que has tenido, con esa ilusión con la que haces tu trabajo, con todo el tiempo que has dedicado a formarte, con todos los años que has dedicado a supervisiones, con todo el tiempo que has hecho de terapia personal. Toda esa riqueza que tú tienes... Uh -huh. Vamos a ver, vamos a poner tu caso ¿Qué pasa? Que si tú la manifiestas por internet, sea en vídeos, sea en entrevistas como ahora mismo, sea... eso es malo para el psicológico. ¿Para qué es malo? A ver, yo me gustaría que alguien me lo explicara. Que toda la riqueza que tú tienes, con todo lo que has dicho en esta entrevista, Ajá. manifestado, caramba de nuevo, malo no es, es, un honor y un disfrute poder hablar aquí con vosotros y, bueno. yo, yo aquí delante de la cámara eh, quiero quiero decirle a Laura que, que, que también tiene que ahí en internet eh, abrirse más uh -huh. y, y todo lo que ha dicho aquí en la entrevista, llevarlo ahí, porque ha dicho cosas muy bonitas pero muy bonitas, muy bonitas para gente que quiera empezar, que quiera hacer una terapia, que quiera hacerse psicólogo, que quiera hacerse psicóloga, quiera hacerse psicóloga caramba, ¿no? Todo lo que has dicho invita, invita, invita a estar en esa profesión, ¿no? O fíjate lo que has dicho, que me ha llamado la atención, ¿no? lo que has dicho cuando tú ibas a tu terapia tan contenta, tan alegre, ¿no? Para mí la terapia era purita felicidad ¿no? Ese proceso de, del autodescubrimiento, ¿no? Sí, el autodescubrimiento y descargarme de... yo iba con un problema y volvía con ese problema disuelto Entonces eso es calidad de vida absoluta pues porque la mente es lo más importante y si va funcionando y va subiendo no necesitamos bueno, salud sí, pero hasta la salud se lleva mejor con una buena mente y todo se lleva mejor y todo mejora lo que queramos mejorar en general que... yo, compar, yo comparto mucho esta idea porque eh, lo he dicho muchas veces en el blog que yo eh, todos los años que he hecho de psicoanálisis que han sido muchísimos eh, la verdad es que yo ha habido momentos muy difíciles eh, también en de decirlo, en mi caso ha habido momentos complicados, bastante complicados pero vamos yo le debo a mi terapia psicoanalítica, le debo, cosas. montones de cosas de mi vida, montones de cosas y yo estoy muy agradecido a todos mis psicoanalistas que han sido tres hombres y tres mujeres, eh, estoy muy agradecido a ellos, Todos eh, de ellos, un hombre y una mujer ya han fallecido eh, y, y yo les agradezco a todos ellos el esfuerzo que hicieron, la ilusión que pusieron y las ganas de ayudarme y de... para mí es una gratitud enorme decir esto hacia mis psicoanalistas y hacia mucha gente que me ha ayudado en este camino, en la formación en encuentros, en congresos, en conferencias en asociaciones, es decir toda mi gratitud a toda esa gente y tú tendrás hay un montón de gente a la que también estarás agradecida muy agradecida mm, por supuesto a mí su sí sí eh, lo que pasa es que también tengo mi ambivalencia ¿Sí? de cosas buenas de cosas no tan buenas de mm, a lo mejor finales que no han sido como yo hubiera querido tengo sí. mi ambivalencia con respecto yo, yo también, a eso eh, yo también yo también tuve algún algunos problemas con algunos de mis psicoanalistas Ajá. en determinado momento, etcétera, yo diría que eso forma parte de la aventura, de la aventura del psicoanálisis, no un poco de la aventura, sí. pero, pero bueno, pero el bagaje para mí ha sido muy positivo sí. en general, sí, sí, sí, no, o sea, muy bueno, bueno pues eh, vamos a ir acabando ya esta entrevista, ¿qué más quieres decir? y algo de Sevilla también para la gente de Sevilla que, yo claro, siempre que... he pensado que es una ciudad maravillosa para estar enamorada o oh, enamorado no, no. y venir a pasear y conocer el río conocer el barrio de Santa Cruz tomar tapitas hacer amistades es una, una ciudad romántica que se disfruta por lo, lo bella que, que es, es. Y destacas el barrio de Santa Cruz sí ¿no? claro allí aquello es precioso hay unas callejuelas y unos bares y... Un ambiente propio de aquí, muy bonito, muy bonito. El parque, los parques, por supuesto, el río, toda la zona del río. Es una ciudad muy bella. Todas las ciudades que tienen un río que pasa por la ciudad tienen algo de especial. Supongo que sí, yo es no verdad. conozco todas, pero... Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, tienen algo de especial. Hace, no hace mucho tiempo, el año pasado, estuvimos en Praga, Ajá. el río... Moldavia. El río Moldavia, ¿no? Y también, no sé... Las ciudades que tienen un río tienen algo especial, sí, tienen algo, tienen algo diferente. El río le da una vida especial a una ciudad, un río, pues, un río tan como el puedo decir, que es bastante caudaloso y bastante amplio, etc., pues más todavía. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Laura, alguna Uy, cosa. Pues, pues yo creo que ya he dicho, vamos, <risa> <risa> no lo que yo me imaginaba. Suficiente. Bueno, está bueno. muy bien, está muy bien. Bueno, muy bonita. bueno pues eh, nada más deciros a todos los seguidores del blog que, que muchas gracias y, y bueno, que podéis seguir a, a Laura Núñez en su... En su en, ¿qué, ¿Qué tienes en Tengo en una internet? página web. Una página web, su página web. Sí tiene algún título especial, se llama lnpsicologa.com, pero por Laura Núñez. lnpsicologa LN, sí. lnpsicologa.com. Bueno, Laura por aquellos Núñez que quieran pueden entrar en la sí, página de en, el, en, el, en, el, en la página web sí. de, de Laura lnpsicologa.com y ver allá pues todo lo que ella hace y todo lo que ella todo lo que ella dice. También decirles que como ya les he dicho que ahora colgaremos este vídeo. José Luis lo colgará esta semana y luego eh, estoy preparando el vídeo sobre los trastornos obsesivo compulsivos. Eh, ya les digo una cosa mmm, voy a hacer dos vídeos de, de esa problemática eh, porque es muy compleja y en un vídeo tendría que estar una hora y media para poder decir un poco algo que mereciera la pena por tanto haré dos vídeos una primera parte y una segunda parte que ustedes podrán ver pues a partir de un par de semanas. Dentro de un par de semanas ya estará la primera parte y luego la segunda. o sea que Y luego también en el mes de agosto haremos alguna cosa que, aunque es un mes así más de descanso, que la colgaremos también durante ese mes. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y hasta otro rato.